El camino no es fácil, la esperanza no muere, hoy despertamos el espíritu rebelde que lucha por un sueño, por un cambio que trasciende, no estamos mendigando lo justo, se defiende valientes, seguiremos al frente, cambiemos el sistema dictador que nos somete, pensando diferente me expreso libremente, vivo soñando y que la vida me respetes. <risa> Despertar con sueños que todo va a cambiar Sembrar las esperanzas que nos puedan transformar Vivir por algo y desechar los egos Convivir en paz en estos nuevos tiempos Aprender de las mayoras y su lucha interracial Conquistar nuevos caminos que los niños andarán Sembrar la tierra y combatir el hambre Emprender nuevos proyectos que nada nos pare Take